Bueno, espero ah, que no se pone bien Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo acá estoy re... Regular Porque estoy yendo el quilombo que hice en mi pieza para este video Que aclaro, es lo que obviamente hago siempre Se estarán preguntando qué me pasó en el ojo Nada, me robaron y me pegaron Pero bueno, eso ya da para otro video Este video va a tratar acerca de un comentario que me hicieron Que es, ¿qué hago yo antes de tomar una no. monta? Mucha gente se pensará que yo solamente hago el pss, lo abro y la tomo. Y no, estás totalmente equivocado. Tomar una Monster tiene su lógica. Tomar una Monster tiene su ciencia. Tomar una Monster tiene su ritual. Y eso es lo que yo hago siempre. Así que me compré dos monsters para este video. Para este video. <risa> ¡Grabo mucho! La otra vez encontré esa Monster. está Voy a ir así porque no quiero ver el quilombo que hice ahí, porque es un muy buen quilombo, realmente tengo que admitir que es un muy buen quilombo. Paso a decir que a lo que se refería mi yo estúpido de esta grabación de hace dos días, más o menos, dos días, tres horas, 57 minutos 42 segundos aproximadamente. Es que yo no quería que ustedes vean el quilombo, porque digamos, yo estoy de cara viendo el quilombo. Y es re lógico que diga, no, no quiero ver el quilombo que hice. Si estoy viendo el quilombo que había hecho Lo que quería decir es que no quería que ustedes vean el quilombo Para, eh, no sé, pero es, la, la idea era que ustedes no lo vean el quilombo Y disculpen, pero hace una banda que no blogueo Dice, me está viendo raro, no sé por qué No sé si está la cámara sucia que Puede que sí Bueno, seguro que es por la luz Porque no hay luz y ese celular no tiene flash delantero Así que lo que voy a hacer es buscar una monster Buscar la monster Cerramos la heladera Heladera cerrada Y antes de empezar con esto Que dios apiade de mi alma Primer paso para abrir la Monster Poner ghostman lo más fuerte que tengas ¿Por qué no me abortaron a mí? Disculpen que tengo barba. Hace como una semana que no me ha peito. Y los viejos de 50 que están. Bueno, bueno, que se nos va la serie el asunto. Esto es algo muy serio. Regla la principal del ritual. Armarse un mini fuerte. Algo que contenga el espíritu maligno que vamos a invocar en este video. Para poder abrir la monster. Y es hacerse un fuerte. Algo que proteja. Que retenga al malo. Que retenga al espíritu malo. Al maligno. Al fuerte. Puedo. Si sí puedo No, no puedo Así que vamos a meternos Al castillo Del malvado, del malvado. Bueno, ahora en estos momentos voy a pasar a decir lo que tienen que tener para hacer los ingredientes Los ingredientes, casi una torta Voy a decir los objetos que tienen que tener para el ritual y es fundamental Tengo el ojo morado Paso 1 y esencial que me olvidé Paso 1, protección ocular. Yo uso estas porque me protegen demasiado bien, pero cualquier gafa, lente de sol o lente incluso de ver, te puede salvar del malo, del malvado. Ok, O esto me chupa el ojo. Paso 2, bueno, esto tendría que ser el paso 1, porque digamos es lo que requiere el ritual. Esto, la monstruo. <risa> me hace juego con las uñas. Ah, gracias a Ariana porque me hizo las cutículas. Y vayan a seguirla. <risa> Vayan a seguirla la Instagram y pónganle Haceme las cutículas perfectas, por favor <risa> No sé palabras Paso 3 o 2, no sé Dos difuntas Yo tengo estas dos Las tomé el día de hoy Efectivamente es el mismo ritual Porque es lo que usted tiene que hacer Tengo estas dos, así que Las necesitaremos para hoy Paso 5 Una vela encendedor. Esta será la luz que traiga al malo para que nos ayude a abrir esta monster. Paso 9. La flauta. Esta va a ser la música que hay que tocar cada vez que digamos su nombre. Esto me sigue chupando el Y ahora sí, estamos listos. Me voy a buscar algo para apoyar el celular porque si no coso, se me va a caer y no voy a tener nada apoyarlo y ¡ah! Ring, rin, rin, rin, rin, banana phone. Ring, rin, rin, rin, ring, ring, ring, ring, ring banana phone. Una banana porque tengo hambre y me ayuda a tener más calcio y hierro en mis proteínas vitamínicas. Ring, rin, rin, rin. Ni siquiera sé qué iba a buscar, pero bueno, acá ya tengo. Acá tengo para apoyar el coso, solamente tengo que el. el... Ah. Todo acá adentro. Ay, se me va a caer el culo. No, no voy a ver nada. tengo que estar ahí. Eso Tú solamente bro. Paso 1. Bendecir la Monster. Paso 2. Prender la velita. Ay, se tiene un cuplanito. Hay que tenerla a un lado siempre. Esta porquería que tiene el flash súper fuerte me hace mal el ojo. ¡Ay, queda refachero amigo! Porque yo no me di cuenta de eso antes. Ahora presten mucha atención a lo que hay que hacer. Voy a proceder a explicarles. Lo que hay que hacer ahora es decir el nombre, el malo, 10 veces. Y por cada vez que digamos el malo, hay que soplar la flauta. Una vez digamos 10 veces el malo y una vez hayamos soplado la flauta 10 veces, soplamos la vela. Y esto lo abrimos lo más rápido que podamos Debido a que si algo sale mal El malo estará con ustedes de ahora en adelante Dicho esto, comencemos con el video Bienvenido Doctor El malo El malo El malo El malo El malo, el malo.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 No que me pasó en las manos. Voy llegando Agarrar, Pero, de Mierda, mierda, de mierda, de mierda, mierda, mierda, mierda, No. Sí. No. Sí. No por favor. Ya llegué bebé. Ahora a divertirnos. O esta cosa me sigue chupando el ojo amigo. No sé. Me di cuenta de, no me acordaba de que la la vela chorreaba. La vela chorrea, chorrea la, el líquido blanco. Me cayó todo en las manos. Tío todo. El líquido blanco, tengo toda la cera derretida, la cera Las manos Estaba quemando y yo mientras lo estaba haciendo me estaba quemando Espero que no me haya quedado en la ropa Pero bueno, si te gusta el video dale me gusta eh, Que me costó muchísimo hacer esto, preparar esto Y bueno Este no me gusta, creo que me merezco un, un, un me gusta por eso Aparte me quemé las manos con el líquido blanco O sea Adiós